Hola cómo están este es un video, pues de último minuto ya que estaba a punto de dormirme pero mi amiga Verónica a la cual le mando un abrazo y un beso me hizo el favor de enviarme el video que están a punto de ver la verdad se me hizo bastante raro es bastante aterrador digno de que se los presente a estas horas de la madrugada Vamos a ver el video y después hablamos un poco al respecto de él, ya que por el momento no tengo idea de qué pudo haber pasado aquí. Vamos a ver el video. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. La publicación original es de Andy Salsesken, que lo subió hace 8 horas en su perfil personal y cuenta: A todos los que instalaron TikTok, incluyéndome, todos hemos abierto un portal. Yo no sé si esto sea parte de un juego o el por qué no esté tan espantado, o al menos eso es lo que noto en ese título. Y vemos que tiene 13.000 comentarios y 25000 mil compartidas. Es decir, eh, desde hace 8 horas pues, ha estado compartiéndose este video. Pero seguramente el día de mañana ya será viral. Y es que de verdad está muy tétrico. Si vemos el video, vemos que él inicia pues, cantando una canción. Y detrás de ese mueble se asoma el rostro pues de algo como de un fantasma, de una niña muy fea él baja, se asoma abajo de este mueble y después recorre el mueble un poco no alcanzamos a notar qué tan amplio está ahí atrás pero ya que lo ha recorrido vemos que literalmente no hay espacio para que alguien pueda esconderse ahí nuevamente lo vuelve a empujar si lo vemos en cámara lenta notamos algunos detallitos como que quizá el mueble no esté tan pegado en la primer toma a la pared. Sin embargo, sigue estando sí pegado. No entiendo qué distancia puede haber entre la pared y el mueble. Porque el volumen de, ese, de esa cabeza, de esa cabeza como de niña, pues la verdad sí de, tendría que ser al menos de unos 20 centímetros de, de ancho. También vemos que el fantasma o esto que se asoma detrás del mueble, pues deja una sombra, es decir, lo que estamos viendo no es edición, ni tampoco es parte de alguna aplicación en lo, en lo primero que puedo observar, sino que efectivamente ahí había un rostro asomándose, una cabeza, aquí el único... El punto en el que podemos abordar de que esto sea falso Es de que el mueble esté recorrido una cierta distancia Pero ahora, ¿dónde se escondería la niña que se asoma? Quizá eh, en los cajones que podemos ver de frente Quizá el mueble esté vacío Y solamente dentro de ese, de ese mueble se pueda esconder la niña Y por detrás del mueble asomarse Sin embargo, voy a repetir la imagen Vamos a repetir el video sin embargo, cuando arrima el mueble, creo que no no hay un hueco detrás del mueble. Es decir, si sí tiene, sí tiene el fondo, entonces no tendría por dónde asomarse esta niña. Estoy viendo el video ahora. Vemos que sí tiene la tabla. Vemos que efectivamente el mueble está completamente cerrado por detrás y pegado a la pared. La verdad este video me ha dejado sorprendido al menos por esta madrugada eh, Mañana comenzaré a tratar de investigar qué es lo que ocurrió Pero hay elementos que me indican que es un video muy bien hecho si es que es falso Y además que él comentara o que él publicara este video en su Facebook de una forma tan sencilla No me parece que sea algo que de verdad le haya ocurrido si no, estaría de verdad temblando de miedo porque eso es sumamente aterrador. Así que no sé qué ustedes piensen. Vamos a tratar de encontrar cuál es la verdad detrás de este video. Y mientras tanto, pues quizá hoy no van a dormir. Mi nombre es Osla Castro y nos vemos mañana en los comentarios a ver qué saben al respecto. Mientras tanto, yo ya empiezo con la investigación. aquí fue donde vi lo de la niña y aquí fue...